Hoy, 10 de abril del año 2022, es el aniversario de la Virgen María Santificadora número 46. El 10 de abril de 1976 fue la primera vez que María Santificadora, la Santísima Virgen María, se presentó a mi padre Federico Blandón. Eh, nosotros eh, fuimos allá varias veces y cada primer sábado de mes, desde abril, hasta octubre de 1976 la Santísima Virgen María se le presentaba a mi Padre allá en, en aquel lugar donde íbamos con mi mamá, mis hermanos, algunas tías, primos y primas inicialmente los primeros meses y luego algunos vecinos se fueron uniendo y así poco a poco iba aumentando la cantidad de personas que cada mes íbamos al santuario aquellos primeros siete meses ella se le presentó a mi papá y cada vez le daba un mensaje yo recuerdo el, el lugar donde hoy es el, la gruta de la Virgen allá donde ella se apareció y en ella habían tres pinos recuerdo aún el olor a pino y el piso tapizado con hilitos de pino la, la carcasa que salía de la del tronco y también las flores silvestres que habían por muchos lugares amarillas y moradas y blancos después mi papá nos dijo que era un árboles de siete cueros que habían mucho en esa vereda, eh, pocos habitantes, el hecho, me acuerdo, la vegetación está muy, muy bien pegada en mi memoria porque son cosas que uno nunca olvida jamás, esos momentos donde él se alejaba un poco de nosotros y uno veía su mirada, su, su, su rostro como una expresión que uno no puede explicar y luego cuando terminaba de hablar con la Santísima Virgen y se acercaba a nosotros era algo impresionante ver esa lo que ella dejaba en él en el ambiente en nosotros los milagros que se empezaron a ver allá los testimonios de los cuales nosotros éramos testigos porque escuchábamos ahí las primeras manifestaciones de la gente cuando, cuando ella se aparecía y luego nos daba unos mensajes nos hablaba se sentaba con nosotros y era una calidez de su presencia él, yo digo que la primera persona que empezó a santificarse fue mi papá porque él se fue tornando cada vez más dulce, cada vez más, cada vez más fuerte, cada vez más firme, cada vez más espiritual y atraía a muchas personas, muchísimos fueron empezando a llegar y a llegar a ese lugar eh, cada vez se sumaban más personas pero paulatinamente no, no fueron romerías que empezaron de un momento a otro sino poco a poco poco a poco fue creciendo la, la multitud mi papá tenía una presencia que la Virgen había colocado en él como algo que era un imán que atraía a mucha gente que querían conversar con él pedirle un consejo acercarse pedirle una bendición una palabra sedientos como como ella lo profetizó desde la primera aparición cuando él le dijo a él que, que ella bendecía ese lugar en su mano izquierda traía al niño Jesús nos contaba él al niño Jesús que lo traía como, si como un bebé por ahí de nueve meses y movía sus piecitos sus manitos y sonreía y quería lanzarse a los brazos de mi papá y en la mano derecha María Santísima la levantaba y bendecía bendecía y bendecía y decía que le dijo a él que, que ese sería un lugar de peregrinación donde llegarían miles y miles de hijos suyos como abejas en busca del panal él nos contó que, que así le había dicho y así fue todavía es un lugar de peregrinación donde van muchas personas en busca de la santificación pero ella no solamente está allá en el Alto de la Virgen sino que por eso en esta novena nosotros la hemos mostrado cada día en, una, en lugares diferentes, o sea María que camina con los pueblos, la Santísima Virgen que va a las veredas, a los barrios, a las calles donde los enfermos que visita a los que están presos, a los que están eh, solos, a los que están cansados, a los que están enfermos. En este día, cuando se cumple 46 años, sintamos que ella viene a nuestra casa, que nos bendice, que viene a sanar nuestras heridas, que viene a jugar nuestras lágrimas, que viene a levantarnos de la postración del pecado, a la postración de, del, del dolor, del sufrimiento que viene a sanar los hogares que están rotos o a punto de romperse, que viene a unir, porque ella no viene sola, ella viene con su Hijo en los brazos, con Jesús, que es la salvación, que es la redención, y viene por mandato del Padre Eterno y con la asistencia del Espíritu Santo. Es la obra de santificación en estos últimos años, en estos años eh, en los que estamos viviendo, donde... Pareciera que todo se torna oscuro para muchos y que hay una crisis inmensa en la humanidad. Ella es la madre de la humanidad y por eso se duele y se, y se conduele de nuestras miserias. Y ella sufre porque el mundo se ha vuelto fratricida y se matan sus hijos unos con otros. Lo dijo así en el último mensaje en 1997 a mi padre Federico. Y por eso ella llama a la santificación. La santificación es el camino de la esperanza. Lo que Dios quiere, el, el querer de Dios en cada uno de nosotros, es que seamos felices, es que vivamos en paz, es que seamos libres, es que nos depongamos todas las armas, que soltemos los miedos, que soltemos los prejuicios, que nos amemos libremente los unos a los otros, en solidaridad en respeto, en amor, porque somos hijos de un mismo Padre, somos hijos de una misma Madre María Santísima y somos hechos para la vida, no para la muerte, no para la desolación, no para la tristeza, no para el aburrimiento, ni para la violencia, ni para los vicios, ni para las adicciones, somos hechos para volar, para hacer libros, para ir al encuentro con el otro, y en el encuentro con el otro sentir que somos humanidad y que esa humanidad ha sido redimida por Dios a través de Jesús el Hijo amado del Padre que vino a este mundo a través de María en el seno maternal de María habitó el Santo de los Santos para, para mostrarnos el rostro del Padre Eterno y llevarnos al cielo y por eso ella es la santificadora la que ha venido a traernos el santificador ella es, ella es torre firme en medio de la desolación es la esperanza es, es el amanecer que precede la salida del sol el papel en blanco en el que el Dios Padre Eterno pudo escribir la historia de salvación y de redención en la humanidad por el sí de María por la disponibilidad fecunda de la Virgen María que sigue siendo para nosotros esperanza de salvación por eso la amamos y por eso en estos 46 años llenos de bendiciones llenos de testimonios llenos de, de almas que han encontrado eh, el camino de Dios le damos gracias al Padre por habernos dado la presencia de María santificadora y le damos gracias a ella porque nunca nos deja solos y porque siempre quiere que todos sus hijos lleguen a la salvación a la santificación a la paz al amor y al perdón María santificadora condúcenos a Jesús entre tus brazos estamos seguros entre tus brazos queremos vivir y morir, en tus ojos hay luz de esperanza, nos enseñan pureza y amor. En tus labios es flor la plegaria que nos vuelve la paz y el perdón. María santificadora, ruega por nosotros y guíanos por el camino de la santificación. Esta oración eh, que compuso mi padre Federico, quiero que hoy la... La conozcan y, y la oren con mucha fe. Un abrazo en Cristo Jesús y en María Santificadora. Amén.